Ayer, ayer habíamos avanzado un poco sobre lo que es la inflación y por qué. Ya vamos viendo que, en definitiva, la inflación es un fenómeno de mercado, finalmente incrementa la cantidad de dinero y el, la utilidad marginal o, la utilidad, el, o el valor adquisitivo del dinero baja. Eh, lo que normalmente, cuando lo, las monedas eran mercancías, se producía normalmente por cuestiones de mercado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos eh, con dinero fiat que lo crea el Estado y lo emite el Estado. En definitiva, cuando el Estado emite mayor cantidad, el precio de ese dinero disminuye. Entonces, aquí un, un, un punto importante que, que tenemos y un problema complejo que tenemos con el dinero fiat es eh, cómo decidir cuánto dinero hay que emitir, ¿No? porque obviamente cuando funciona el mercado el propio mercado se autorregula de alguna forma y si algún bien que es usado como moneda crece demasiado en su cantidad, simplemente el mercado lo ralea y busca otro. Sí. De hecho, doctor, esa es una pregunta que en los capítulos de ayer, yo no había propado, era de que a veces los estudiantes preguntan ¿y cuál es la cantidad óptima en el mercado? Bueno, ahora vamos, a, ahora vamos a ver ese punto justamente, que la, la primera respuesta es, es imposible decirlo, porque en realidad, como casi todos los precios, en definitiva, eh, el mercado siempre es el mejor, eh, la mejor solución para poder establecer precios, pero en este caso, como no hay mercado, hay monopolio de moneda, hay alguna autoridad que va a tener que decidir en primer lugar, si se emite o no se emite, y en segundo lugar, si se emite, cuánto se va a emitir. Entonces tenemos primero, eh, hacer la siguiente observación de que, en definitiva, ¿por qué eh, se emite dinero? En realidad los gobiernos emiten dinero básicamente por tres grupos de motivos. En primer lugar, para reemplazar moneda que, que se ha roto, o sea, digamos billetes rotos, billetes gastados, eh, ese, ese reemplazo es irrelevante desde el punto de vista de la inflación, simplemente es el costo de emitir dinero, pero cada tanto el, el, el, el Banco Central está sacando de circulación billetes viejos y rotos y eh, reemplazándolos por billetes nuevos. Eh, luego, la, la función eh, que es la, la que vamos a discutir hoy, eh, ...de la autoridad monetaria, es emitir para mantener el equilibrio entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes. Eh, ahí hay un tema en discusión bastante interesante, porque incluso los economistas no se ponen de acuerdo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes dijeran, bueno, existe X cantidad de dinero y esta cantidad no se toca, no importa eh, la variación de los bienes y servicios... Si la economía crece, en definitiva, lo que van a tener es deflación. Nosotros estamos acostumbrados a la inflación, es que, que aumente la cantidad de dinero y disminuya su valor, pero puede pasar lo contrario, que ustedes no incrementen la cantidad de dinero y que la producción sea tal que, en definitiva, el dinero se valorice demasiado respecto de los bienes. Hay bastante bibliografía, sobre todo últimamente, que digamos, autores que piensan que eso no es un problema. En definitiva, es una cuestión de mercado. Los precios bajarán en vez de subir. Eh, quienes le, le, les, les plantean que le, la deflación es un problema eh, para, para el proceso de mercado, lo que les dicen es que, en definitiva, lo que hace la falta de dinero es entorpecer la producción. Bueno, en realidad el dinero lo que facilita es justamente la inversión, producción. Si, como toda relación de bienes, si, ustedes, eh, si la relación entre el dinero y los bienes cambia y la, y la cantidad de dinero no se mueve, lo que pro, probablemente suceda es que se va a hacer más lenta la producción de riqueza porque en definitiva lo que se, la, la tendencia va a ser a nivelar bienes con dinero en un punto más bajo, en el punto de la cantidad de dinero que hay. Por eso normalmente hay cierto consenso en que lo, la, lo ideal es encontrar un equilibrio entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes y servicios. Ahora vamos a ver cómo se puede buscar ese equilibrio. Pero bueno, en, en definitiva, una de las funciones básicas de quienes deciden la cantidad de dinero que hay que emitir tiene que ver con esto. Buscar ese equilibrio para que el dinero siga siendo un medio de intercambio eh, razonable. Esto es que los precios no suban y bajen artificialmente por una cuestión de desequilibrio entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes. Y luego está lo que hablamos un poco ayer rápidamente al final sobre el uso del dinero como forma de reactivar o impulsar la economía. ¿no? Las ideas de Keynes, que tanto combatió Hayek en su momento, esta idea de él, eh, que, que inyectar dinero en el mercado ayuda a eh, motorizar el proceso de intercambio, el proceso económico y de este modo mejorar la, la economía. Este fue un... Fue un punto planteado por Keynes en los años 30, tomado fuertemente, sobre todo viniendo de la depresión de los años 30. Además a los políticos les caía bárbaro porque era una excusa para emitir dinero y poner y gastar dinero, eh, pero que ha dado sus, ha, ha, digamos, ha mostrado en, en un, a lo largo de prácticamente un siglo eh, fracasos en. en, en, en en muchas eh, partes donde esto se ha hecho con intensidad, y curiosamente esta idea de eh, poner a circular dinero para impulsar la economía sigue siendo una idea que los políticos cada tanto en todo el mundo eh, relanzan, ¿no? y los economistas que, que están detrás lo, eh, fundamentalmente lo relanzan, porque incluso hasta los economistas liberales que saben que, el, que, que la inflación es el, el Digamos, lo, lo, cómo se produce la inflación y los efectos que la inflación produce, cuando discuten estos temas están permanentemente hablando de variables tales como la circulación de la moneda o de eh, subir o bajar las tasas de interés para producir determinados efectos. Aún los economistas liberales se encargan permanentemente de tratar de buscar atajos para hacer que las cosas den resultados distintos, lo cual me parece que también es un error. Pero bueno, hay una parte, hay, hay una fundamentación de la emisión monetaria, una mala fundamentación, en esta idea de, bueno, vamos a promover el crecimiento económico a través de eh, dar créditos baratos para los empresarios, los productores, darle dinero a los consumidores para que vayan a consumir y, y, y entonces la, la economía se... Se, se dispara, eh, como les contaba, ¿no? la última elección en Argentina, el partido que ganó, lamentablemente, eh, eh, llevaba como eslogan de campaña hay que poner dinero en el bolsillo de la gente, y buscaba las maneras de, de darle eh, subsidios y este, dinero para que la gente gaste y de ese modo generar una suerte de sensación de... De, de, de, digamos, de, de, de que todo funcionaba bien ¿no? pero básicamente esos son las tres, los tres motivos por los cuales generalmente el gobierno emite dinero Cuando, pero el verdadero motivo o sea los verdaderos motivos se limitan a dos uno es este último que mencionaba ¿no? de, por motivos de política económica quiere usar el dinero como instrumento para producir determinados efectos, y el motivo fundamental y, y más común es para financiar el déficit del presupuesto. Ustedes saben que los gobiernos se financian de tres maneras, o con impuestos fundamentalmente, con endeudamiento, que a la larga también son impuestos, porque las deudas para, para pagar las deudas hay que cobrar impuestos, y con emisión monetaria, cuando no existen limitaciones institucionales que le impidan al gobierno echar mano de, de dinero fresco, eh, es una, una forma. ¿no? Sí. Es que ese, ese es el verdadero origen de la inflación uh -huh. el excesivo gasto del gobierno. Porque si, lo, bueno, sería la principal. Porque si el gobierno no gasta más, no tiene que llenar esa Exacto, bueno, justamente, a donde vamos es justamente a ver qué, digamos, por qué los gobiernos generan inflación. Eh, tontos no son, y la mayoría de los economistas y ministros de Economía de los gobiernos como el de Argentina o el de Venezuela o de cualquier país donde haya mucha inflación, saben perfectamente que la emisión va a llevar a esos resultados. El punto es que, tienen orden o la necesidad de cubrir gastos. Entonces, como los gastos no los van a bajar, porque no los quieren bajar, eh, en definitiva lo que buscan es eh, encontrar culpables. ¿no? Esta, esta cita de Mises que, que mencionábamos ayer, ¿no? que de el, el, el famoso caso del ladrón gritando al ladrón, allá va el ladrón, agárrenlo, y mientras todos corren para allá, él se va para el otro lado. Eh, es, es lo que los políticos hacen con economistas que los respaldan, eh, para tratar de, de, de, de evadir este punto fundamental. El, el principal motivo por el cual los gobiernos emiten dinero sin respaldo es para cubrir el déficit de sus gastos. Y, y, y lo, lo terrible de esto, ¿no? hay, hay una frase muy buena de, de Friedman, Friedman dice, creo que, no sé si lo, lo mencionamos en algunas clases pasadas, eh, Friedman decía, eh, en el siglo, hasta el siglo XIX, había como una suerte de regla no escrita, una norma constitucional no escrita, que emanaba del, del patrón oro, y era que los gobiernos no pueden emitir dinero y que los presupuestos no pueden ser deficitarios. Y hasta el siglo XIX los presupuestos se cubrían con el dinero que se podía recaudar y el Estado no podía emitir dinero porque el, el, el dinero era el oro. Cuando se elimina el patrón oro, automáticamente los gobiernos empiezan a inflar la cantidad de dinero y también a inflar sus presupuestos y empiezan a legalizar el déficit presupuestario. ¿No? Al final de este seminario vamos a llegar a la conclusión, espero, si concuerdan conmigo, de que la inflación es un delito, pero el déficit presupuestario debería ser otro delito. En definitiva, el déficit presupuestario es un gobierno que cuando hace el cálculo de cuánto dinero va a gastar, sabe que el dinero que recauda habitualmente no le va a alcanzar y expresamente dice, no me va a alcanzar. Entonces hay una cantidad de dinero que veremos de dónde la saco después. Y ahí es donde, cuando no existen limitaciones a la emisión monetaria, una de las... Formas de cubrir eso es emitiendo moneda. ¿no? ¿Y hay algún país del mundo, ya como por Finlandia tal vez, que tenga algún tipo de reglamento o límites de estilo gubernamental? Bueno, a la moneda sí, a la emisión, bueno, Guatemala lo tiene, okay. eh, no al presupuesto. Y yo les contaba que me parecía curioso, por ejemplo, en Argentina, cuando el, el, la constitución, igual que aquí, dice que el, el proyecto de presupuesto lo hace el Poder Ejecutivo y se lo manda al Congreso. En Argentina normalmente cuando llega el, el, el presupuesto al Congreso los legisladores le ponen límite, dicen no, acá esto es demasiado gasto, ¿por qué quiere gastar tanto? En Guatemala cada uno que agarra el proyecto le agrega millones de quetzales. O sea, todos quieren agregar gasto, nadie se pregunta de dónde va a salir el dinero. Eso debería ser un crimen. Eh, bueno, hay países europeos que son mucho más serios, obviamente los suizos, los alemanes. Pero, eh, pero, de todos modos, es un peligro latente, ¿no? Aquí, durante la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, eh, hubo una iniciativa salida de gente de Lamarro, que se llamaba el Cuco de la corrupción. No sé si alguien lo recuerda. ¿El? El Cuco. Cuco. El Cuco. Ah, el Cuco. ¿Cuántos? Años? Eh, eh, incluía... ¿Eso tiene que ver con pro-reforma? ¿O no, no, claro. pero, no, no, para nada. Okay. Es que estamos hablando del 80. De bueno, sí. Claro. Sí, claro. Eh, Incluía una iniciativa que ponía un techo al presupuesto. No me acuerdo cuánto del, del. No recuerdo cuánto del. del PIB. Del Producto Bruto, claro. Sí, sí, sí. Ahí anda. Por pues, ¿sí, cierto, las últimas pro protestas, se me dieron la que le lanzaron la a la gente fue en el 2020 cuando es lo que querían hacer protestamos protestamos ahí te mando el Congreso ¿No? ¿Sí? ay ah, es que el Congreso parte con protestas porque bien, el presupuesto se había excedido demasiado es cierto entonces en noviembre tú zapatas rápido ¿no es que es que Claro, es que, es que ahí hay una, hay una trampa, ¿no? Porque, en definitiva, cuando el gobierno presenta la idea del presupuesto es muy demagogo al decirles en qué va a gastar el dinero que el dinero va a ser para ayudar a la gente. Y la gente tiene la tendencia a pedir que gasten plata porque, en definitiva, es plata para ellos. Entonces, todo el mundo quiere que gaste, pero nadie discute de dónde va a salir el dinero. Y entonces, cuando aparece ese problema... Tienen nuevamente las tres soluciones. O aumento los impuestos, que llega un punto en que ya no se pueden aumentar más. Eh, o me endeudo, llega un punto en que ya nadie me va a prestar porque estoy al borde del default. O, si puedo, le echo mano a la, a la, a la maquinita y emito dinero. no sí ¿No? Es decir, ¿es que es el, el presupuesto más grande. Si es el más grande, hasta eh, pero cabalmente un grupo de poder de, de, de sindicalistas tomaron el congreso para decidir que todavía le metieran aire colado bonito porque había mucha información. Eh, entonces, así, el proceso en el Congreso ha sido una forma de todavía regalar más el interismo. Sí, Existía Guatemala y eso explica mucho por No se sé, al cómo está funcionando actualmente, pero era el, que, era el rituelo, que eran los diputados los que administraban en esa parte del presupuesto del ¿no? Ejecutivo, eh, porque la lógica era que los pueden representar las comunidades, entonces las comunidades, es un proceso de pues, trabajo para la las comunidades determinan sus necesidades, entonces, entonces el que se da por el interés de su comunidad, pues, eso es en el libro de cuentas, pero la realidad... Pues, que por hacer más que Entonces, por eso es que ellos tenían un interés en incrementar los presupuestos, porque de todos esos listados que ahora que no estaban ellos, pues, los que ponían las constructoras y que ponían los proveedores y todo lo demás, que ¿eh? Entonces, se ¿eh? tiene el incentivo superfluoso porque no teníamos. Seguro, seguro. Y fíjense, por ejemplo, cuando Argentina sale de la hiperinflación a finales de los 80, y viene el gobierno de Menem, la convertibilidad que de alguna manera ata el peso al, al dólar. Eh, claro, la idea original que había en ese, en ese momento era el siguiente. Uh, ¿Cómo voy a fortalecer este y voy a garantizar que persista esto? Bueno, lo voy a garantizar primero porque había esto iba acompañado de una reforma económica total que implicaba vender todas las empresas públicas, se vendieron la empresa telefónica, la empresa de electricidad, la empresa de gas, todo lo que estaba en manos de los ferrocarriles, todo lo que estaba en manos del Estado y que daba pérdidas, se privatizó todo. Entonces, ingresaba dinero de privatizaciones, el gobierno dejaba de perder lo que perdía hasta ese momento, vendía un montón de edificios públicos que ya no eran necesarios, achicaba la planta de, de personal y todo eso alcanzaba perfectamente para, para cubrir esa, esa idea. ¿Qué pasó? Cuando empiezan a privatizar, los diputados y los senadores empiezan a hacer sus negocios. Dicen, no, este dinero no va a rentas generales, este dinero tiene que ir para crear un plan y un proyecto de tal cosa y de tal otra. Y se gastaron la plata, se la gastaron en lo que los diputados, con presiones de los sindicalistas, de ciertos empresarios y todo lo demás, que iban a tratar de gastarse ese dinero que ingresaba. Entonces, ahí hay un problema serio, porque es cierto... Finalmente, cuando hablamos de por qué hay inflación, el, el, el motivo principal de por qué hay inflación es porque los gobiernos necesitan financiar sus déficits. Y, y por eso es que la Constitución guatemalteca, cuando le prohíbe al Banco Central, eh, creo, si no recuerdo mal, dice expresamente, la frase que usa o la palabra que usa es que no puede financiar el gasto, de, o el, el gasto o el déficit del, del gobierno. O sea, era muy claro cuál era el objetivo. No pueden usar el dinero del Banco Central para financiar sus pérdidas. Entonces, cuando se le. O sea, esto se resolvería si los presupuestos no pudieran ser deficitarios. En realidad, si, lo, si el Congreso tuviese que hacer un cálculo serio de los recursos que espera recaudar, eh, de acuerdo a cómo viene cobrando los impuestos. ...y no pudiera gastar un centavo más que lo que se, digamos, está previsto que puede recaudar... ...no habría problema de déficit, no habría que emitir dinero... ...no habría que aumentar los impuestos ni endeudarse. Pero en la medida en que se acepta que el Congreso pueda emitir presupuestos deficitarios... ...expresamente deficitarios, eh, bueno, de algún lado tiene que salir el dinero. Y en muchos países... Eh, excepto en Guatemala, hasta hace dos años, eh, recurrían a la emisión monetaria. ¿no? Sería una especie de gestión empresarial, entonces, digamos, que el gobierno esté oh, no obligado, pero no puede, al no gastar más que los ingresos, tratar también de gastar una parte. Pero es el mismo, el Juan Bautista Alberdi, que era el padre de la Constitución Argentina en el siglo XIX, un terrible pensador, decía que no había ninguna diferencia entre la administración de los, de, de, de, ...de los fondos privados y la administración de los fondos públicos. Así como ustedes en su vida privada no prevén gastar más de lo que recaudan... No, ...no pueden gastar. Cuando cobran el salario, por más que les parezca poco... ...dicen, bueno, no puedo gastar más que esto, porque si quiero gastar más que esto... ...tengo que sacar un crédito, pedir plata prestada. Lamentablemente no tienen la facultad de emitir quetzales, con lo cual este, esa, esa posibilidad no la tienen... Pero del mismo modo, y, y así como ustedes saben que haciendo ahorros de algún modo pueden eh, incrementar sus gastos, eh, eh, del mismo modo debería funcionar un gobierno. Entonces, pero al gobierno no le importa nada, o sea, dice, bueno, ya de algún lado va a salir. O pedimos al Fondo Monetario que nos preste plata o aumentamos los impuestos o le echamos mano a la máquina, ¿no? Sí. Sí, este, pero, y, y esa medida constitucional de limitar al, al, al Banco Guatemala también protegió al Banco Guatemala, porque entonces se te porque antes de eso, yo no sé si lo recuerda, que él estaba más relacionado con los medios, de que era normal que eh, eh, quien es director o gerente del Banco Guatemala tardaba seis meses, porque el, el gobernante le decía, mire, présteme tanto, y él decía no, porque no, no se puede al siguiente día lo quitaban y ponían otra. Entonces, y luego que es de, de la, esa norma constitucional, el banco se timidicó porque, bueno, era algo que estaba ahí por ahí, pues, pero no, no, no, no tenía tanto interés el gobierno en estarlo tocando. Exacto. Parece que ahora ha cambiado. Pero, no sé. pero claro, eh, digamos, cuando, cuando el gobierno puede echar mano al dinero así indiscriminadamente a la emisión, Obviamente que el cargo de presidente o los funcionarios del Banco Central son cargos políticos prácticamente de confianza del, del gobierno del presidente de turno, que además reciben pagos muy importantes por el trabajo que hacen. Cuando esa función no existe, cuando el, el, el Banco Central no le puede prestar dinero al gobierno, se convierte en un cargo técnico. O sea, el, el, el presidente del Banco Central lo único que tiene que ver es lo que vimos antes, ¿no? ¿Cuánto dinero necesita el mercado de acuerdo con el incremento de la demanda de dinero? Y esto es una cuestión técnica, no es una cuestión política. Y por más que venga el Presidente de la República a pedirme plata, yo no se la voy a dar. Entonces se convierte en un cargo técnico. Guatemala lo ha tenido así durante muchos años. En países como Argentina, donde es un relajo y el gobierno emite lo que necesita, el, los cargos de directores en el Banco Central son cargos políticos de gente de confianza del gobierno, ¿no? Sí, sí. Usted decía hace un momento que si el Congreso no aprobara el presupuesto deficitarios, ahí se podría el Podemos, ¿verdad? Entonces, eh, como estamos tratando de ver a la declaración como, como un delito, ¿quién comete el delito ahí en ese caso? Porque el, el, digamos, el gobierno, el Ejecutivo, debido a que está aprobado el presupuesto deficitario estaba, de alguna manera, obligado a sacar un mayor beneficio mayor, mayor, mayor de dinero. Pero ¿qué lo aprobó? ¿Fue el Congreso? Sí, lo que pasa es que cuando el Congreso aprueba un, de, un presupuesto, prevé que hay una, una parte de ese presupuesto que no, no dice va a ser deficitario, tampoco dice va, va a haber que emitir dinero para cubrirlo, simplemente dice que esa parte del presupuesto se va a cubrir con recursos a, a, a determinar. Entonces no necesariamente va a ser emisión, puede ser endeudamiento, puede ser impuestos, nuevos impuestos, eh, con lo cual el, el, el Congreso no le está diciendo al Poder Ejecutivo va a haber que emitir para cubrir el déficit. Indirectamente va, digamos, va a haber una gran tendencia a tratar de emitir, pero eh, de todos modos, sí, eso yo no lo pensé, vamos a hablar la última clase del delito, de inflación y quiénes son los responsables. Eh, eh, uno podría llegar a, a, a, a decir que hay cierta responsabilidad por quien genera el problema principal, que es el, el, el déficit presupuestario. Eh, eso no está previsto, el, el derecho penal es un derecho muy estricto y muy restrictivo, por eso yo apunté a, a, a, la, al, al, a las acciones directamente involucradas con la emisión, pero... Por lo pronto alguna responsabilidad administrativa, política desde ya, debería haber en quienes aprueban estos presupuestos deficitarios, ¿no? Sí. sí. Yo estoy atento, digamos, a, a la pandemia, lo que pasó en Estados Unidos, y me llamó la atención cómo justificaron, digamos, la misión, la creación de moneda. Fueron 3, 4 trillones de dólares, una cosa impresionante. Sí. Entonces un, una forma indirecta y una forma directa digamos, una forma directa de creación de dinero que fueron como 1.200 dólares que estuvieron pasando a la gente eh, Las justificaciones, al menos de, de, de medios ¿verdad? que se veían en los medios como las 100, era eh, Esto no va a crear inflación, que, que, digamos considerando inflación por, o equiparando inflación por aumento de precio ¿verdad? Esto no va a crear inflación porque la gente solo va a comprar cosas así como para sobrevivir, no la ¿verdad? Eso era una, una forma directa, pero la, la indirecta que me parece más interesante es: en este momento, esos 3-4 trillones son monedas, digamos, es, es dinero electrónico. Llega a 12 bancos principales, digamos que se convierte en el vacío de la FED. Y, a final de cuentas, no hay garantía que ese dinero vaya a ponerse en circulación. Entonces, la creación de 3, 4 trillones no necesariamente va a pegar en, en, en... Es que es dinero que no fue emitido. es, que ese, ese es Y ese es un punto muy importante porque... Eh, que, que lo vamos a ver ahora si te discutimos un rato el tema de los bancos. Porque... Eh, los asientos, uno dice, bueno, la creación secundaria de dinero, hay un asiento contable que dice que un fulano tiene tanto dinero en el banco, pero el banco le está prestando el dinero a otro, y entonces hay dos, dos, dos este, el dinero se duplica. En realidad el dinero no se duplica, y esta es una demostración. Ese dinero no fue creado y no fue puesto en circulación todavía, por más que haya asientos contables en los bancos de que ese dinero está ahí. Y eso no genera inflación porque no, no, es, no es dinero circulante. Sí, sí, solo para terminar la idea, al final me llamó la atención que estaban como dudando. ¿Será que Friedman tenía razón? ¿Verdad? Sabían muchos economistas. ¿Será que las medidas de Paul Boker fueron efectivas o no? Pero al final esto no es tan aplicable, o al menos no es aplicable en Estados Unidos, porque hay un, un espacio ahí donde no necesariamente se genera. Bueno, eso no es tan así desde el momento en que, si uno ve la. Eh, hoy se están viendo en Estados Unidos la, la, la, las este, consecuencias de esa emisión. Los precios están subiendo hoy. Pero, pero lo interesante es que estaban así como poniendo en duda, será que ellos sí tenían razón, ¿verdad? Pero, pero al final de cuentas no es aplicable en este momento por estas circunstancias y por las condiciones del, del sistema financiero de Estados Unidos. Sí, pero eso es mentira también. Ah, sí, es porque. Es en definitiva, son las excusas que, que se buscan siempre. Digo, lo hablábamos aquí, bueno, ¿cómo puede ser que en Guatemala en 2020 eh, se liberó la, la, la emisión de dinero, pero los precios no subieron? Bueno, porque la inflación no funciona, como vimos, automáticamente. Uno emite, pone a circular, pero luego hay que esperar que la gente empiece a usar ese dinero y que por motivos de oferta y demanda los precios empiecen a subir no van a subir todos juntos y van a subir de a poco. Entonces, eh, cuando le dicen, bueno, pero emitieron tanta plata y automáticamente no, no subieron los precios, es lógico que no suban los precios inmediatamente. Eh, eh, así como el día de mañana dejan de emitir, pero todo lo que emitieron antes va a tener sus efectos después. Y dice, pero ¿cómo? Si yo dejé de emitir y los precios siguen subiendo. Es que el mercado funciona independientemente, o sea, hasta que las, las señales llegan a la gente, la gente toma las decisiones y se producen los efectos, pasa tiempo. Entonces ahí es el problema de cuando se quieren justificar estas medidas. Entonces dicen, no, ven ven que no, no era tan grave el problema, porque el hecho de que la gente va a usar el dinero para, para artículos de primera necesidad también es mentira. Lo podrá usar la primera persona, pero después, una vez que el dinero está circulando, se va a gastar en whisky o en lo que sea. En definitiva, cada uno va a gastar el dinero en lo que quiera. Eh, y además hay otro tema ¿no? que tiene que ver con, con lo que estamos hablando de la cantidad de dinero. Normalmente discutimos cuánto dinero puede emitir el gobierno y decimos, bueno, si subió el Producto Bruto, puede emitir tanto. Pero el problema es que el día de mañana, por ejemplo, el Producto Bruto cae y la cantidad de bienes cae, pero nadie va a retirar el dinero del mercado. Entonces ahí hay otro tema, ¿no? Es decir, por, por ejemplo, nuestro, eh, cuando, cuando Friedman ponía el, su decir, entre el 3 y el 5% anual del circulante podemos emitir, lo decía pensando que más o menos esto es lo que crece la economía norteamericana y podemos... Y la economía norteamericana crece, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero está creciendo. Nuestros países no siempre crecen. Entonces, a veces decrecen, y cuando decrece el país y la relación de dinero y bienes cambia. Y ¿Hay alguien que va a retirar el dinero del mercado? En realidad nadie lo retira del mercado. Y entonces ahí hay, hay, hay otro problema adicional. ¿verdad? Eh, pero bueno, esto como ejemplo que ya Adam Smith tenía clarísimo cuál era el problema. ¿no? Decía A mi modo de ver, en todos los países del mundo... La avaricia e injusticia de los príncipes y estados soberanos abusaron de la confianza de los súbditos, disminuyendo grandemente la cantidad real de metal que originalmente debían contener las monedas. O sea, la inflación era eso, eh, eh, en, en sistema de patrón oro de moneda acuñable. Eh, todos los pensadores de la época lo tenían muy en claro y los emperadores también, por eso lo hacían, y los reyes, pero... Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos este problema. Hay un mercado que crece o se achica y que demanda dinero. El dinero intermedia a los bienes y servicios. En consecuencia, si el dinero es escaso, tendríamos problemas. No sé si tan graves o no, eso sería discutible, pero tendríamos problemas. Si el dinero aumenta indiscriminadamente, también tenemos problemas graves de inflación. ¿Cómo? Pero también tenemos el problema de que no tenemos mercado, o sea, el mercado era el mejor mecanismo para determinar la cantidad de dinero necesaria. Porque cuando un bien dejaba de ser útil como, como medio de intercambio, simplemente la gente lo dejaba de lado y elegía otro. Y el mercado se autorregulaba. Y sobre todo cuando eran varios los productos, por eso los sistemas de dos o tres monedas distintas, de, de oro, plata, cobre o lo que fuere, ayudaba a que el mercado fuera viendo los precios de, del dinero. Pero cuando ahora tienen dinero que es monopólico, no es una mercancía, por lo tanto, esta idea de la regresión monetaria y llevar el valor del dinero a su valor de mercancía, tampoco lo podemos hacer, porque el pedazo de papel que es un quetzal o cien quetzales, no tiene valor eh, como mercancía. Entonces, eh, ¿cómo determinamos quién, la, la autoridad que tiene el monopolio de, de emitir el dinero? ¿Cómo determina cuánto emitir? Entonces, ahí, bueno, ahí tienen dos eh, ideas fundamentales que se han dado como para ponerle un marco de razonabilidad. La idea que, bueno, popularizó Friedman, ¿no? Es decir, un porcentaje del Producto Bruto como límite, y además, Friedman quería ponerlo como cláusula constitucional, decía, si hay que prohibirle al gobierno en la Constitución que pueda emitir más del 5% anual, del, del, del circulante. ¿Por qué? Y bueno, porque más o menos entre 3 y 5, normalmente la economía crece, entonces los bienes y servicios podemos presumir. Es razonable en el sentido de que, en lugar de tener que discutir todos los años cómo creció el Producto Bruto, para ver cuánto podemos emitir, ya lo tenemos establecido claramente, va a poder ser un 4%. Eh, si algún año la economía crece un poco más, faltará un poco de dinero, si crece un poco menos, eh, este, sobrará un poco de dinero, pero a la larga, en, los, en el largo plazo, eh, podemos garantizar el dinero necesario para el crecimiento económico. Eh, otra, otra solución, tal vez más específica y, y más, este, si quieren, este, que va más al detalle, es vincularlo con el crecimiento del Producto Bruto. Decíamos, el Producto Bruto nos expresa el crecimiento de bienes y servicios y la moneda es lo que hace es intermediar en las transacciones de bienes y servicios. Uno podría decir que bueno, la cantidad de dinero tendría que crecer en una proporción similar al crecimiento del Producto Bruto. Eh, vamos a ver en la, en la última clase cuál es la propuesta que yo puse, que es una especie de combinación de ambas, porque hace falta ponerle un límite específico al, al, al, al gobierno para que, para que haga esto. Pero eh, ahí ustedes tienen una idea, y, y, y ahí ya estamos acercándonos al tema de por qué es un delito a la inflación. Porque si ustedes ponen un límite concreto, que, que Friedman se lo, lo quería poner en la Constitución, pero podría estar en una ley eh, orgánica del Banco Central, por ejemplo, o en una ley especial, eh, y el funcionario viola esa, esa limitación, está cometiendo un delito, en definitiva. Entonces la idea es que si yo le pongo un límite concreto al funcionario, como cualquier otra función que tenga cualquier otro funcionario, hay un, hay un delito básico que es el, el incumplimiento de los deberes del funcionario que tiene como contrapartido el abuso de autoridad, que son una figura genérica de los delitos contra la administración pública, que bueno cualquier funcionario que hace lo que no está permitido hacer por ley o va más allá y abusa del poder que tiene, Está cometiendo un delito. Primero ahí, después. Respecto, digamos, a lo del crecimiento del PIB, afectaría bastante como este caso del de pandemia, porque por ejemplo 2020, el PIB bajo y ahora el 2021 con gran cantidad. Comparado al 2020 totalmente, entonces emitir dinero de acuerdo al PIB, no lo veo tan Bueno, ¿cuál, ¿y cuál sería el problema? Suponete que la, la economía no creció por, por la pandemia. Sí. Bueno, no emitís dinero, ¿y cuál, es, cuál sería el Pero, problema? El siguiente año, porque sí. el crecimiento ah. obviamente. Pues ya va a ser muchísimo más grande. Por eso, por eso, adelantándome a la última clase, la propuesta mía es una propuesta que involucra a los dos. Yo digo, tiene que crecer como el PIB, pero con un techo. Si, aunque la economía crezca un 10%, ese año no podrías emitir un 10%. Tiene que haber un techo que puede ser el 5% o el 4%. ¿no? Pero, digamos, eso me pareció más, razo más razonable. Sin perjuicio de que, como discutíamos el otro día, lástima, se fue Julio Col, que fue el que puso la, el ejemplo tan claro. En el largo plazo, finalmente, todo se nivela, ¿no? Pero, pero para evitar estos saltos, te haría bueno ponerle un, un, un techo. Una pregunta: jurídicamente, un tipo de delito como este, asumo que se hace en la Constitución, pero ¿cómo.? No, en no el Código no... Penal. Ok, ¿cómo no choca el Código Penal con el, la figura del pueblo? ¿De él? Eh, en que bueno, eh, a ver, no sé exactamente a lo que, me, a lo que te referís con fuero. Hay, hay ciertos países que los funcionarios pueden ser perseguidos por el uso no de no sé qué de, de, de su facultad, de la no como se tiempo. En, entonces, para quitar el fuero, por ejemplo, del secador, ¿sí yo hay que quitar el fuero con el no sé cuánto porcentaje de. Votos de los tres congresistas. Pero eso para cualquier delito cometido por un funcionario público, eso sería, sería, bueno, sería, sí. sería bueno, una locura. Digamos, hay un elemento tan insistoso, no insistoso, pero realmente, de un diputado de 99, que estaba tan nervioso en la calle, que agarró bandazos a un carro de policía. Y envió a una policía como había que quitarle fuego para poder buscarlo por algo que él hizo totalmente fuera de horas laborales y nada que ver con su cargo en la negociación política para quitarle fuego fuego fuego los partidos negociaron entre sí e intercambiaron votos para no quitarle fuego por los votos necesarios para la organización y por eso que nos aquí en cabo. Pero hubo que emborrachar a alguien para poder dolarizar <risa> <Yeah. risa> Es pero el, el, el crimen que él hizo tenía nada que ver con su... Bueno, pero por eso, ahí hay, hay, un montón de, hay un montón de cuestiones que son las que vamos a ver expresamente en la próxima clase, que tienen que ver con la responsabilidad de los funcionarios. Eh, obviamente que los delitos cometidos por los funcionarios públicos en ejercicio de las funciones, no necesitan, fueros de, digamos, no necesitan que nadie le quite ningún fuero. Digo... La presidenta de la República de Argentina, siendo presidenta, está siendo juzgada, ahora como vicepresidenta, y, y, y cometió delitos, se lo puede juzgar. A usted, a usted, a usted, a usted. Pero, probablemente. Aquí han metido preso un presidente y una vicepresidenta que estaban en el ejercicio. Eh, en realidad, si un, cualquier funcionario comete delitos puede ser sometido a la justicia penal, porque si no sería realmente un, un sistema, pero ya de fueros personales, no si eh, es ya se, estaríamos en un sistema de, de, de monarquía prácticamente. Pero eh, eso llevó a un largo debate a lo largo de la historia, que lo vamos a ver en detalle en la, la, la próxima clase. Pero la idea es que, eh, obviamente, el, el, hay un montón de delitos cometidos por funcionarios que están en el Código Penal. Un funcionario que, que comete un cohecho, ¿no? puede ser detenido, que malversa fondos públicos, o que abusa de, de su poder, es decir, hay todo un capítulo de delitos contra la administración pública, que, eh, que la mayoría son cometidos por funcionarios, y no hay ningún problema para, para... El tema es que, por ejemplo, en Argentina, nosotros tenemos un código penal de que, que es de 1923, que fue modificado en muchas partes a lo largo del siglo, pero que en lo que tiene que ver con la falsificación de moneda nunca fue tocado. Y claro, en 1923 todavía se pensaba en patrón oro y se pensaba en, hasta incluso en monedas privadas. Eh, incluso hay un tipo penal que eh, reprime al director de bancos privados que emite mayor cantidad de billetes que los autorizados. O sea, está pensado para otra otra forma, otra, otra época. Pero justamente ese artículo que les menciono, dice el, el, el director de, de banco privado o público que emite dinero en mayor cantidad que la autorizada, tiene tal pena. Entonces uno podría decir, bueno, ya está, apliquemos esto. El tema es que el, el, el principio de legalidad es muy estricto en materia penal y casi todos los penalistas dicen, no, esto estaba pensado para otro, eh, otro sistema monetario diferente, por eso es que yo opto por crear un nuevo tipo penal actual para el dinero de curso legal y forzoso eh, que lo vamos a ver en, en detenimiento en la, última, en la última sesión. Y fíjense que para un poco resumir esta idea de, de, de cómo se produce la inflación, y para que no queden dudas de que la inflación se vincula con un desfasaje entre la cantidad de dinero y, y los bienes, eh, podemos ver cómo se producía la inflación en los distintos tipos monetarios que han habido a lo largo de la historia. No, y Podemos empezar tal vez con el dinero natural no metálico, ¿no? la idea de cuando el dinero eran bienes eh, antes de que irrumpieran los metales y fundamentalmente los metales preciosos, que podía ser cualquier tipo de bienes. Hay un ejemplo muy interesante que lo trae Friedman, que es el tema del tabaco en Virginia. ¿no? En, en Virginia, siglos, desde el siglo XVII eh, fundamentalmente y XVIII, el tabaco, digamos que era una producción muy importante y muy valiosa que se exportaba, empezó a ser usada como dinero. La gente, en lugar de usar el tabaco para venderlo como tabaco, lo empleaba en, en, en, como medio de intercambio. Y esto, recuerden lo que hablábamos en la primera clase, ¿no? recordando a Menger cómo nace el dinero, ¿no? como un bien que es aceptado generalmente, y que, por lo tanto, facilita los intercambios. El tabaco era ese tipo de bienes porque la gente lo aceptaba porque lo podía vender luego o lo podía exportar. Ahora, ¿qué generó esto? A diferencia de los minerales, cuya cantidad es más o menos limitada y su extracción tiene complicaciones, uno puede plantar dinero si el dinero es tabaco. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo salió a plantar tabaco porque lo usaban no solo como tabaco, sino como dinero. Y ya no importaba tanto que fuera de buena calidad, porque como se aceptaba como dinero, aunque no fuera tan bueno el tabaco, lo aceptaban igual. Y esto generó una depreciación del valor del tabaco enorme. Salieron patrullas de los principales productores de tabaco a quemar las plantaciones de los que venían ahora a producirles dinero en la finca de lado tuvo que haber leyes penales prohibiendo la plantación de tabaco, hasta con pena de muerte, eh, para resolver ese problema de una, digamos, eh, emisión, si ustedes quieren, de, de moneda a través de la plantación de tabaco, que llegó a un punto donde ya directamente el tabaco dejó de usarse como moneda. Decimos, lo, el mercado se autorregula, es decir, si, el, si se producen estos desfasaje de oferta y demanda y me sube y me baja el precio del tabaco, ya no me sirve como tabaco. Volvamos a los tradicionales mecanismos de, de moneda que había en la época. Pero es un ejemplo muy interesante que trae Friedman para explicar la inflación en un sistema no, no de dinero, eh, ni siquiera de oro, sino en, en un estadio previo, si ustedes quieren, de cualquier tipo de mercancía, como sea cual fuere la mercancía, los eh, principios de oferta y demanda y, y la producción de inflación se verifican de todos modos. ¿no? Con la existencia del dinero metálico, bueno, también hay múltiples ejemplos. Siempre se pone el ejemplo, lo decía Mises recurrentemente, de Diocleciano, del emperador, ¿no? como tal vez uno de los eh, primeros casos célebres en la historia, que para justamente financiar las expediciones romanas por toda Europa, empezó a cercenar en las monedas de oro. Entonces, como el emperador tenía la de acuñar la moneda, pero era una buena medida que, le, que, que el gobierno eh, verificara la, la pureza y la, y la cantidad de metal. Pero bueno, tenía, al tener ese poder también podía usarlo en su propio beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Necesitaba dinero le sacaba un poco de oro a cada moneda y hacía más monedas, y por lo tanto eh, financiaba sus, sus expediciones, pero el costo de eso era que esa moneda se empezó a depreciar, y entonces empezó a haber inflación, a subir, y cuando subieron los precios, esto inclusive lo trató de resolver con controles de precios, que, eh, digamos que fue lo que posiblemente más daño ocasionó y por eso pasó a la historia como un ejemplo histórico de, de las primeras formas de inflación y control de precios eh, que podemos mencionar. ¿no? Otro ejemplo que ya lo mencionamos la otra vez y que es muy conocido es el de, el, el de Felipe II y Felipe III en España con la moneda de Bellón, ¿no? que, que es el famoso discurso del padre Juan de Mariana sobre el discurso sobre la moneda de Bellón donde explica todo este proceso por lo cual a lo largo de un siglo los reyes de España le iban quitando primero toda la plata y después la mayor parte del cobre que tenían esas monedas, que era una aleación de cobre y plata, que se usaba para las pequeñas transacciones, ¿no? para, eh, digamos, para las compras cotidianas de la gente más pobre. Y al final del siglo ya no tenía nada de plata, y apenas tenía un poco de cobre en la moneda, y obviamente generó una estampida de alza de precios y desvalorización de esa moneda, eh, que hizo que, que Juan de Mariana escribiera su tratado explicando esto, y decía además con una frase muy interesante, ¿no? porque dice, el, el, el poder que tiene el rey eh, de ser el administrador del país no le da derecho a meterse con mi propiedad, y por lo tanto no me puede no le puede quitar valor a la moneda que yo uso no es decir era muy no, no tiene poder para eso el, el rey no puede hacer lo que quiera y eso fue algo muy interesante eh, hablaba de la inflación como un infame latrocinio que había cometido el rey al quitarle valor a la moneda eh, y por eso casi lo meten preso no eh, eh, y luego, otro, otro punto fundamental en este camino son lo, los eh, mecanismos de suspensión de convertibilidad, ¿no? que, se da, que se dieron justamente por excesos en el gasto público. ¿no? Vienen las guerras, Primera Guerra Mundial fundamentalmente, fue un claro ejemplo. Ya con la Segunda Guerra Mundial, yo creo que ahí el mundo descartó definitivamente el patrón oro hacia futuro. Eh, entonces los gobiernos gastan, o como le pasó a Alemania, al perder la Primera Guerra Mundial, tenía que hacer frente a una cantidad de gastos porque todas las potencias vencedoras le querían cobrar hasta el último centavo de, de los daños que habían producido, y entonces esto terminó generando la hiperinflación que, que conocemos entre 1920 y 1923. Pero bueno, cada. Suspensión de convertibilidad tenía justamente como eh, explicación la necesidad de los gobiernos de hacerse del oro para financiar sus propios gastos y obligar a la gente en que siga sí, usando los papelitos que representaban al oro. La gente seguía usando los billetes porque tenía en su cabeza que esos billetes algún día los iba a poder cambiar por el oro. El dinero seguía siendo el oro, pero... Eh, y la gente confiaba en que algún día, cuando pasara el problema, iban a volver a, a, a haber convertibilidad, iba a poder ir con su billete y le iban a dar el oro. Hubo convertibilidades que se suspendieron y después volvieron a, a, a regir, pero llegó un momento en que ya el gobierno dijo, no, ¿para qué? Terminamos acá, sigan usando los papelitos y el oro me lo quedo yo. Entonces surge la idea del patrón oro-cambio, eh, ustedes usan los papelitos, pero quédense tranquilos porque el respaldo de esos papelitos es el oro que yo lo tengo guardado. Entonces, eh, sí tienen el respaldo los papeles. Ahora, a partir de ese momento, el gobierno empieza a emitir papeles. Entonces ya el control de cuánto dinero está circulando, ya lo, lo tiene, el, lo, lo tiene el, el gobierno, aun cuando diga, en el fondo estoy respaldando estos billetes, con el oro que tengo guardado, porque no había forma de saber cuál era la relación entre los billetes y el oro y, y el gobierno emitía cada vez más billetes. ¿no? Hasta que llegó un momento y dice, bueno, ya no podemos volver a la convertibilidad, porque hay tantos billetes circulando que no se pueden cambiar. Entonces pensemos en otra cosa y ahí algún, a, a, a, algún este, iluminado se le ocurrió decir, y bueno, pero para qué... Este, molestarnos buscando mercancías si podemos emitir papeles. Y ahí él, pues, terminó para siempre el patrón oro y pasamos a lo que vivimos hoy ¿no? que es el dinero fiat. Pero si todo lo que me interesante porque, sí. porque a pesar de eso todavía es importante el oro sin reserva de las otras las que se si, si hubiera sido algo que no, que no estaba cualizado o sea a ver, yo creo que las reservas de oro en realidad son importantes desde un punto de vista político. ¿no? Los gobiernos dicen, bueno, miren, yo tengo oro. Cuando este, nada, cuando eh, Putin vacía la Venezuela, eh, Maduro decía, mire, yo tengo oro y mi, mi sistema está, está garantizado por el oro. No es que fuera a ser más confiable la moneda fiat porque el gobierno tenía oro como respaldo o en todo caso da lo mismo si es oro o cualquier otro bien valioso. El tema es que en el mundo el oro sigue siendo valioso y eso sí es cierto y, es, y por eso todavía hay gente que está añorando volver al patrón oro porque piensan que bueno, el oro siempre fue un bien apreciado y podría volver a ser, eh, digamos, la mercancía que, que, que le dé estabilidad a la, a la moneda. Habría que ver si, si hacer los cálculos de que si con el tamaño del mundo hoy el oro que hay dando vueltas alcanzaría para ser un buen, un buen respaldo como, como, como moneda-mercancía, pero, pero sí sigue siendo un bien muy valioso. Eh, pero bueno, podían tener uranio o podrían tener eh, petróleo y, y ¿cómo? Platino. Platino. Y, y, también este podían tener sus reservas en, en otras cosas. El, el oro tiene más un valor simbólico hoy en el mundo, pero no tanto, no hay, no, yo no, no sé si hay países cuya moneda esté respaldada en una alta proporción por reservas de oro. No, no lo sé no sé si Suiza, por ejemplo, pero pero La retórica sí, desde el punto de vista si si el gobierno tiene algo de oro, lo primero que va a decir es, miren, yo estoy respaldado porque miren todo el oro que tengo. Ahora que si ese oro es el 5% del dinero circulante, eso no lo sabemos, pero le dice, "No, miren, miren los lingotes." Eh, en Argentina, en los años 40, cuando Perón eh, llegó al gobierno, había tanto oro que en el Banco Central los lingotes estaban apilados en los pasillos. O sea, ya no había dónde meter más oro en Argentina. Se lo, en una década se lo dilapidó todo. Este, y se acabó el, el patrón oro y se acabó el respaldo de oro. Pero siempre te seguían diciendo, no, nosotros tenemos oro, ¿no? Y te mostraron una foto de 1940, este, pero el, lo cierto es que eh, en la imaginación de la gente el oro sigue siendo, primero, sigue siendo un bien valioso porque tiene un valor eh, de mercado muy alto. Eh, no, no es casual que el oro haya sido el, la, el, el, la base del sistema monetario durante tanto tiempo a lo largo de la historia, eh, pero yo no, no creo que haya países hoy que, cuyo respaldo de su moneda sea mayormente las reservas de oro. ¿no? ¿Pero, pero sí. para un país pequeño como Guatemala funcionaría el patrón? Podría, habría que ver. Este... De todos modos, ahí hay una serie de complicaciones, ¿no? porque hoy el mundo está tan interconectado ¿no? y uno maneja reservas permanentemente para exportar, importar y todo lo demás. Que Yo no sé si sería muy eficiente el oro hoy como patrón monetario, pero, digamos, mejor que dinero emitido por un gobierno, desde ya, cualquier cosa, si ustedes quieren lápices, ponemos los lápices de moneda, va a ser mejor que, que el peso argentino, que el quetzal, ¿no? Sí. Yo creo el voto está también en la cantidad de oro que tenemos, digamos, en todo el mundo, o sea, lo que le tocaría a Guatemala sería una nada para las transacciones que se hacen. El, el otro día estuve en una reunión con Fritz Thomas y fue muy vehemente en contra del tronco. ¿no? Sí. sí, el corporal empático, ¿verdad? ¿no? Claro. Sí, claro. Sí. Ah, sí, porque ya en estos niveles... De hecho, uno podría tiende a pensar hacia el futuro más en dinero virtual que en, que, que en oro, ¿no? Eh, que a mí siempre, me, como, bueno, ya lo hablamos la otra vez, me quedan ciertas dudas, pero más por ignorancia. Que, que, que otra cosa, pero, pero lo cierto es que eh, si funcionara, yo creo que el, el futuro va a venir más por ahí que por buscar patrones de bienes, bienes físicos, ¿no? Claro, en la moralidad de la inflación, algo que es complicado es que, digamos, países pequeños, pero si tú no negas, y te pasa a alternar, que lo pues, bajo el dinero de inflación, están metidos en un contexto donde todo el mundo maneja altos ¿no? sí. de eh, poder. De ahorca, mira, o sea, el, el costo de producir en Guatemala comparado con el costo de producir en Colombia, por ejemplo, es altísimo. Entonces, los precios del café caen para Guatemala se terrible Yo ya me me quedo... es porque tienen un el peso tan disparado que todavía se dinero. No, yo no quiero hacer los cálculos cada vez que voy al supermercado, lo que cuestan las cosas aquí en pesos argentinos. me quiero pegar un tiro. Pero, pero bueno, pero eso en el fondo se nivela con el mercado. O sea, si, el, si Guatemala es un país muy caro, el precio internacional, el quetzal, la relación quetzal-dólar tendrá que cambiar. Uno piensa que porque hace 20 años que el quetzal está a 7,50, 8, eso es naturalmente bueno. Eh, es bueno para, de, viniendo de la inestabilidad que tienen todos los países de la región, tener un país donde el dólar no cambió de precio en 20 años, nadie me lo cree cuando se los cuento. No, yo trato de imaginar lo que costaba el dólar en Argentina hace 20 años, no sé ni en qué moneda estaba en esa época, pero... A veces no es bueno tampoco mantenerlo artificialmente. Yo creo que hoy el, el, el Quetzal tiene un precio artificial. Eh, con la cantidad de dinero que, que se emitió, probablemente el Quetzal debería ser este, más caro. Y, pero eso da esa señal que nadie, quiere, que nadie quiere dar, la señal de que, bueno, eh, en definitiva... Los precios finalmente subieron, aunque todos decían que no iban a subir. Entonces, mientras vos mantenés el dólar, pero a la larga, si vos mantenés el dólar a un precio ficticio, vas a tener esos problemas que vos decís. El mercado internacional dejo de ser competitivo. Y entonces empiezo a tener problemas. Eh, el mercado es algo que no se puede evadir. Por algún lado explota. Y entonces, cuando uno intenta manejar todas las variables por algún lado va, va a salir y va a explotar. Entonces ahí, eh, eh, y por eso es que es tan mala la inflación, ¿no? porque en definitiva genera todo este tipo de efectos y como los precios no son manejables, eh, finalmente por más que vos quieras controlar algo, te va a aparecer por otro lado y vos vas a querer controlar los precios internos y entonces te va a aparecer el precio del dólar y te vas a decir, bueno, con este precio del dólar no puedo exportar porque no soy competitivo. Y entonces si no puedo exportar, en definitiva me voy a tener que gastar los dólares importando. Y entonces agravo todavía más el problema porque eh, el dólar debería incluso subir más de precio. Eh, no hay sustitución para, para la libertad de mercado. Y por eso es que es tan importante, yo siempre insisto con esto, la recomendación esta de, de, de Hayek, ¿no? la desnacionalización del dinero, cuando él se da cuenta de que lo mejor que podía pasarle al dinero es que compita con otro dinero. Y entonces la competencia de monedas, ¿no? cuando él dice, mire, yo hace 10 años, cuando escribí los fundamentos de la libertad, hice todo un capítulo sobre el Banco Central, sobre el Estado manejando la moneda y los cuidados que tenía que tener, pero que era una función del Estado. Bueno, todas tonterías. En realidad lo que funciona es la competencia como en cualquier otro camino. Y ese paper fue maravilloso porque, en definitiva, nuevamente, ¿cuánto dinero hace falta que en Guatemala? Bueno, quien mejor podría resolver eso es el mercado, que además se va ajustando todos los días. Eh, si lo tiene que decidir una persona, un funcionario ya va a haber problemas porque por algún, por algún lado va a explotar. ¿no? Pero bueno, como no quiero volver a, a quedarme sin tiempo, nos quedan unos minutos, quería tocar este tema que es medio complejo porque, eh, digamos, la relación entre la actividad bancaria, el crédito y, y, la, y la inflación, ¿no? porque, bueno, entre todas las explicaciones de la inflación, bueno, los comerciantes que suben los precios, los especuladores, este, la, la escasez de, de bienes, bueno, también le toca a los bancos, no, los bancos que prestan dinero y al prestar dinero están duplicando, están creando artificialmente dinero, la creación secundaria de dinero, eh, y que esto también genera inflación. Pero esto tiene, ahí, ustedes tienen varias eh, posiciones diferentes. Eh, yo no, no, me voy a, no me voy a referir a todas porque es un tema que daría para un seminario en especial, pero sí quisiera, primero, centrar la discusión básica de si se puede o no eh, otorgar préstamos de, de depósitos a la vista, que es una de las grandes discusiones, ¿no? Rodbar decía que no, que era un crimen. El banco solo puede prestar el dinero de los plazos fijos porque ahí uno tiene una fecha concreta de cuándo tiene que devolver el dinero. Entonces el banco recibe el dinero, lo tiene que devolver tal día y entonces puede calcular de ir devolviendo el dinero cuando lo tiene que devolver. Pero si el banco toma eh, dinero de depósitos a la vista, cuenta corriente, caja de ahorro, y usa ese dinero para dar préstamos, por un lado está defraudando al cliente, dice Roder, lo está poniendo en peligro, porque en definitiva si hay una corrida bancaria, una quiebra, eh, obviamente no va a recuperar su dinero, y además está generando problemas en, en cuanto a la cantidad de dinero, porque tenemos una duplicación es si decir, ahí tenemos dinero que se supone que contablemente está en el banco, pero a su vez el banco lo prestó y está dando vueltas por ahí eh, y genera todos estos problemas. ¿no? Y esto básicamente da lugar a tres posiciones que en el mundo que son muy conocidas. Vamos a verlas ahora eh, rápidamente. Pero las tres preguntas que yo me hago respecto de esto que podemos discutir son, primero, ¿los préstamos de depósitos a la vista constituyen realmente una creación secundaria de dinero? Como se suele decir. Primera discusión, la vamos a hacer ahora. Segundo, ¿son una estafa para los, para los depositantes? Y la tercera, ¿son causantes de inflación? Ya creo que son las tres preguntas más importantes que podemos hacernos Respecto a este tema que es escabroso y, que, y respecto del cual creo que haría falta un seminario especial. Ustedes tienen tres sistemas eh, o, al respecto. ¿no? Tienen los sistemas donde se exige una reserva del 100%, o sea, no se pueden prestar lo, los, los depósitos a la vista. O sea, el, el, el banco tiene prohibido prestarlos, que sería lo que querría Rodbar y muchos discípulos de Rothbard, ¿no? Hoy en día tienen a Huerta de Soto, tienen a hans Hermann Hoppe, a, a Guido Hulsman y otros autores que tienen esa, esa posición. Eh, yo creo que es un tema religioso, ¿no? Que, hay, que los, lo, lo, lo, los discípulos de, de Rothbard son como los discípulos de Rand, ¿no? no se animan a decir nada en contra. Eh, pero, y, y, y, y a tal punto que ahora con una cita, tuve una discusión una vez con, con, con Jesús Huerta de Soto y le mostraba la, la misma cita que yo puse en el libro, que ahora vamos a ver. Eh, pero tienen la, la gran parte de los autores liberales, austríacos y no austríacos, que están más en favor del free banking, esto es, que cada banco decida qué encaje va a tener. O sea, tienen... ¿Reserva del 100% o reserva fraccional? Esto es, ustedes pueden reservar una cantidad, o sea, tienen que tener una cantidad de los depósitos para garantizar, en caso de corrida, eh, y el resto lo pueden, lo pueden prestar. ¿Cuál es esa cantidad y cuál es el resto? Bueno, esto pueden ser dos situaciones. O la fija el Estado, y entonces, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los países actualmente? El Banco Central dice, ustedes pueden prestar, no sé si será en Guatemala así, en Argentina es así, el Banco Central le dice el encaje es tal, ustedes pueden prestar, a partir de tanto pueden prestar, o cada banco puede decidir libremente hacerlo. Entonces cada banco decide cuánto dinero se va a quedar y correr el riesgo. Si presta demasiado tiene el riesgo de quebrar. En los sistemas donde el Estado les dice cuánto tienen que prestar, normalmente el Banco Central se garantiza los depósitos, con lo cual si hay una corrida y, y algún banco quiebra, el banco central sale a respaldarlo. Hay un fondo. ¿La protección al ahorro? Sí. ¿Creo que es sobre el máximo? demás. si tienes más de 20 máximo. Bueno, en Argentina es un poco más, más, más este, digamos, más intervencionista la cosa y el Banco Central ha salido a respaldar bancos que quebraron y ha salido a pagarle a los ahorristas. Eh, no todo, porque digamos si uno tiene muchísimo dinero, no, pero, pero, pero sumas este, bastante altas. Eh, cuando el sistema es free banking, cada uno corre el riesgo. Entonces, si el banco quiebra, quiebra. Y entonces si el Estado no lo respalda. Obviamente los bancos pueden contratar seguros para estos casos, pueden asociarse con otros bancos y cubrirse mutuamente porque en un sistema de free banking, lo, digamos, en un sistema de economía libre puede quebrar un banco, pero es muy difícil que pase, que quiebren todos a la vez o que haya una corrida feroz. Las corridas se producen cuando el Estado toma determinadas medidas que genera corridas. Cuando funciona el mercado, un banco puede tener problemas, dos bancos pueden tener problemas, y lo que puede suceder en ese caso es que haya acuerdo entre bancos y si yo tengo problemas vos me ayudás y después vemos cómo yo te devuelvo el dinero, o contrato un seguro y que para, para que resolver el tema. Aquí hay una ley de pánico financiero ah. que castiga a los usuarios, es un poco, un poco es muy arbitraria, pero es básicamente que no puedes emitir opinión contra bancos que puedan crear una corrida bancaria. Si tú lo haces, entonces eh, estás incurriendo en el delito de pánico financiero y eres sancionado por eso. Como ha funcionado es que ya todo el mundo tiene miedo ir a decir algo, incluso hasta de decir voy a sacar mi dinero de ese banco porque me trataron mal. No, porque a ver, ahí hay dos cosas desde el punto de vista penal. Una cosa es que vos, eh, digamos, a propósito intentes perjudicar al banco y esparzas es algo que es mentira diga digas, bueno, este banco va a quebrar porque lo quiero perjudicar y es mentira lo que estoy diciendo, que eso sí puede ser sancionado. Y otra cosa es que vos digas, a mí no me da confianza este banco o hizo tal cosa tal otra y yo no confío más y voy a sacar mi dinero de ahí, que eso es una opinión como cualquier otra y que además es una buena opinión porque en realidad es lo que puede alertar a otras personas de que ese banco puede tener problemas. En definitiva... Si el banco quiebra, no va a ser por culpa de sus clientes que, que quieren sacar el dinero, sino que al revés, sus, sus clientes quieren sacar el dinero porque el banco hizo algo que estaba mal. Distinto es el caso si yo lo hago a propósito para perjudicarlo y tratar de que quiebre, ahí podría llegar a haber un delito. ¿no? Sí. sí. Bueno, yo me quedé pensando en una idea... Eh, no sé qué ha visto Ricardo, digamos, conforme hay, no sé, más libertad bancaria, conforme hay más competencia entre bancos, ¿verdad? Porque pienso en términos de, ¿será que no puede llegar al punto de que si hay mucha competencia, ser más honestos incluso con los clientes, decirle, mire, basta su, su dinero a la vista, su dinero a la vista podría hacer créditos, podría dar otorgar préstamos, pero lo voy a pagar un poquito más de interés, por ejemplo, no sé. Ajá, entonces digamos, conforme exista mayor competencia, no sé qué ha visto usted, pero por ejemplo, yo en Guatemala miro que eh, no se atreven mucho. Por ejemplo, no otorgan créditos sobre algo intangible. Y tampoco, como garantía de crédito, no aceptan cartas stand-by, que sí aceptan ya en otro lugar. Claro. No, por supuesto, y eso yo lo desarrollo un poco en el libro. No, no, no me extendí demasiado con esto, pero sí digo que en realidad es un tema de libertad contractual entre cliente y banco. Digo, si el banco y el cliente, y esto es lo que yo le planteaba a Huerta de Soto, ¿no? que si, si el banco y el cliente están de acuerdo en que el dinero que tiene el cliente en su cuenta corriente, una parte el banco la va a usar para, para, para prestar préstamos. Y a cambio de eso le da algún tipo de contrapartida al cliente, ya sea te bonifico tu cuenta, te regalo una tarjeta de crédito o te pago un interés por, por lo que vos tenés o tenés una preferencia en la devolución de tu dinero si llega a haber problemas de una corrida, va a ser el primero que va a recuperar su plata. Eh, cosas de ese tipo. Eh, y si las partes están de acuerdo, ¿cuál sería el motivo por el cual una ley puede impedirlo? Eh, si es un tema contractual entre cliente y banco, Um, hay una frase de Mises que yo no la, no, no la tengo acá, pero cuando en la teoría del dinero y del crédito, ya en la primera página de la teoría del dinero y del crédito, el banco dice: el, el Mises dice que bueno los bancos hacen varios tipos de, de operaciones. Por un lado, bueno pueden prestar dinero de plazos fijos y. Y ahí tienen que tener muy en cuenta los tiempos, ¿no? Cuando reciben la plata, cuando la tienen que devolver, este, cuando sus, a los que le dieron los préstamos tienen que pagar las cuotas, y si es ordenado va a andar todo bien. Y también, dice Mises, está lo que a veces los bancos hacen, que es este medio delictual, y es eh, depositar, o sea, dar créditos, pero créditos en, en el sentido de emitir billetes y ponerlos en cuentas de, de clientes como forma de crédito. Dice, porque esos billetes en realidad no tienen fondos. Porque, pero él está hablando de un sistema de patrón oro totalmente distinto. Y el propio Rothbard, que, que lo dice expresamente, cuando se queja de los préstamos de depósitos a la vista, él tiene en la cabeza el sistema de patrón oro, donde en definitiva el dinero es el oro, y va a seguir siendo el oro, mientras que los billetes no son dinero técnicamente, sino que son la representación del oro que está ahí. Si los billetes solo representan el oro, yo no podría tocar los billetes, porque de algún modo, sin incremento la cantidad de billetes, alguien se va a quedar sin oro en algún momento. Pero como Rothbard nunca dejó de pensar en dinero como mercancía, fue tosudo al decir los bancos no pueden prestar. Eh, pero hoy en día, la, prácticamente la generalidad de los economistas eh, liberales son de la idea de que en realidad es un tema contractual del banco. Si el banco y, y, el, y el cliente están de acuerdo en, en, en determinado tipo de operación, el, el gobierno no debería meterse, ¿no? Sí. Alguna de hacer una duda respecto al sistema de free si esto llega a suponer un mayor costo de información para el contabiente y si la sociedad realmente está dispuesta a tomarlo. Bueno, a ver, eso depende de si vos te quedas más tranquilo sin tomar decisiones y dejando que el Estado las tome por vos o si preferís incluso ni siquiera tener que tomarte el trabajo, sino aprovechar el conocimiento disperso del mercado, como diría Hayek, y salir a buscar quién, tiene la, quién te puede brindar la información que vos necesitas. Yo creo que en la medida en que el mercado sea abierto y, la, y el conocimiento sea un mercado disponible, yo preferiría mil veces tomar la decisión yo que dejarle que el Estado la tome por mí. No, pero, vamos a... pero sí sería un, sería un esfuerzo. O sea, pero es como todo, obviamente la libertad es un esfuerzo. Entonces uno puede decir, quiero ser libre, ahora si quiero ser libre voy a tener que ser responsable y me voy a hacer cargo de las decisiones que tome. O puedo decir, no quiero tomar decisiones, toma Estado, las por mí. O toma Juan o Pedro, las por mí. Eh, es el tema de la concentración de, de, de las decisiones, pero sí, obviamente... En la medida en que cada banco elabore sus propias reglas, uno para tomar la decisión va a tener que empezar a mirar qué es lo que le ofrece cada banco. Además, digamos, el costo sería de inicio, claro. en el corto plazo, en el largo plazo. Y vamos a pasar hoy, hoy los bancos son subsidiarias del Estado y casi todos, no sé en Guatemala, pero en Argentina, casi todos ofrecen lo mismo en cuanto a a tasas de interés y, y condiciones y todo, el Banco Central les baja la línea de cuál va a ser la tasa de interés, prácticamente les dice lo que pueden hacer eh, a cambio de darles el, el encaje para que puedan prestar. Y entonces la gente le da lo mismo ir a un banco a otro. En, en alguna época la diferencia era que en un banco te regalaban un televisor si abrías una cuenta y en otro te regalaban una computadora y vos ibas a donde te regalaban los... Lo mayor, ¿no? Sí. Realmente la pregunta es porque, digamos, la población debería tener cierto grado de conocimiento de finanzas. Seguro. Al menos distinguir bien qué es una casa activa o una tasa activa o una casa. activa. Sí, el día que la gente tenga conocimiento de finanzas va a haber mucha gente colgada en los árboles de la Sí. Bueno, pero es que primero, la, es decir, la gente no se va a incentivar a conocer de finanzas si no tiene la necesidad, Entonces Primero se crea la necesidad y luego, en esa dirección, en Guatemala, los, los bancos están obligados a publicar un resumen de sus finanzas cada X tiempo, pero eso nadie lo puede leer, porque qué hueva, eh, pero cuando yo era director de eh, la sección de economía del siglo XXI publicábamos esa información graficada. Entonces se comparaba, entonces tú podías, uno sí podía ver cuando una columna era más alta que otra, ¿verdad? Sin necesidad de saber de finanzas, solo veías una, o veías una curva destromarse. ¿no? Eh, entonces eso era muy útil y los bancos lo odiaban. Al final ya lo dejamos de publicar porque los bancos eh, lo odiaban. Claro. Pero es una forma de decirle a la gente, bueno, ahí sale información. Ya, si te da huevo a ver gráficas y a eso es culpa, <risa> Seguro. Bueno, eso tiene mucho que ver con las consecuencias del estado de benefactor. ¿no? Es decir, todos estamos acostumbrados a que eh, las cosas tienen que ser gratis. Entonces, si yo me enfermo, hay un hospital que me tiene que curar. Si yo tengo cierta edad, tiene que haber una escuela que me tiene que enseñar y yo no la tengo que pagar, y no tengo que, que, que, ninguna responsabilidad. Y entonces, si yo tengo que poner plata en el banco, alguien me tiene que decir cuál es el mejor lugar y dónde la tengo que poner. Y en realidad esto es porque estamos acostumbrados a que alguien tome decisiones por nosotros. El día que la gente empieza a tomar decisiones por sí mismo, se da cuenta, primero que es un esfuerzo, pero al mismo tiempo que tiene mayor grado de libertad y puede tomar digamos, mejores decisiones. Eh, porque, de pronto, probablemente habría un montón de servicios vinculados con la información bancaria. Habría páginas web que no serían gratis, donde vos te tendrías que suscribir, pero tendrías un montón de información, esa que no sabemos cómo buscar, que no solo te la darían, sino que además la, te la explicarían. Eh, o tendrías asesores que le pagás su consulta y te dirían inviertan esto o inviertan aquello, como existe, pero la gente no lo quiere pagar. O sea, lo pagan los empresarios porque no les queda otra cuando tienen que hacer grandes inversiones. Pero una persona común normalmente no piensa que tenga que pagar por eso. Y es un poco lo que nos hemos acostumbrado a que todo alguien me lo tiene que dar. Entonces se lo pido al Estado. Bueno, díganme ustedes, que ustedes díganle a los bancos a qué tasa me tienen que prestar. Eh, pero bueno, eh, y esto es un poco lo que les decía recién, no, no es lo mismo que un banco con libertad para emitir billetes, los extienda como crédito. Esto, para lo que decía Mises, que de todos modos, luego, con ya en la época de la acción humana, ya definitivamente estaba al lado del free banking. ¿no? Eh, a que un banco de los actuales sistemas de dinero fiat y regulación bancaria preste dinero de depósitos a la vista. Y esto es una diferencia que a mí me parece muy importante. Una cosa era cuando lo que, de lo que estábamos hablando eran de los billetes que emitían los bancos que estaban vinculados al oro que había en, en, en reserva, de modo que si el banco empezaba a hacer malabarismos con esos billetes, en algún momento el oro no iba a alcanzar, y lo que era el dinero era el oro, no eran los billetes. Con dinero fiat el dinero es el pedazo de papel, el billete, de modo que una vez que está emitido el billete, ya lo que haga el banco con ese billete no va a generar mayor o menor inflación, porque en definitiva la emisión ya se produjo. Entonces cuando el banco presta el dinero, eh, aún cuando ustedes me digan, bueno, pero hay un asentamiento en el banco que dice que hay eh, un millón de quetzales ahí, pero resulta que el banco prestó ese millón de quetzales a otro lado y está circulando por ahí, por lo tanto duplicaron la cantidad de dinero. En realidad la cantidad de dinero es la misma, porque eh, si el dueño del dinero va al banco a pedir su dinero, el banquero va a tener que sacar ese dinero de algún lado si no quiere quebrar. Tendrá que ir al banco de al lado y pedirle que le preste, va a tener que sacar de sus propias reservas, pero en definitiva no puede crear más cantidad de dinero. Y a la larga, una característica que todos los en general los economistas que defienden el free banking lo, lo mencionan, es que justamente los bancos, por una cuestión, si no tienen respaldo del Estado, van a ser muy cuidadosos en cuánto encaje le van a poner a, a, a, su, a, a sus depósitos y por lo tanto el, el encaje va a estar bastante cercano al 100%. La idea es que... Eh, un banco no puede, si, si corre el riesgo de quebrar y que el Banco Central no responda, no va a prestar indiscriminadamente o locamente su dinero, si es un banco serio, sino que va a prestar con cierto cuidado. Ahora, uno puede decir, en ese primer momento, si ustedes quieren considerar que esos créditos son creación secundaria de dinero, en un primer momento puede pasar esto, ¿no? Es decir, eh, todo el circulante eran 100 quetzales, pero de esos 100 quetzales, 60 estaban bancarizados. Y de esos 60, eh, los bancos prestaron 20. Entonces ustedes me dirán, bueno, ahora la masa monetaria es de 120. Le pasa la primera vez, pero a partir de ese momento ustedes no pueden prestar dinero hasta que no le devuelvan el dinero que prestaron. De modo que en realidad no pueden todos los meses aumentar a menos que aumenten la cantidad de circulante Pero si la cantidad de dinero circulando es la misma, ustedes no pueden volver a prestar la misma cantidad de dinero hasta que no le devuelvan la que prestaron antes. De modo que a la larga todo se termina compensando. No es un problema. Y nuevamente, todos los países del mundo hacen eso, pero no todos los países del mundo tienen inflación. Eh, si quieren una demostración más pedestre. Pero lo, lo, pero lo cierto es que permanentemente economistas, que afortunadamente me quitan la carga de ser abogado, les dicen todo el tiempo, no, porque la, la creación y los bancos y la creación secundaria de dinero. En realidad eso no es problema si no tienen un gobierno emitiendo dinero por detrás. ¿no? Pero con esto de los préstamos de dinero a la vista, hay un tema que es jurídico, que viene de los romanos, que es el concepto de depósito. ¿no? Eh, porque, claro, un depósito normalmente es eh, alguien que le entrega otro algo para que se lo guarde y lo conserve en buenas condiciones, de acuerdo con lo que pactaron, y se lo devuelva cuando lo pida o, o, o cuando hayan pactado que se lo tiene que devolver, en buenas condiciones, todo lo que diga el contrato... De depósito, vos me prestaste este teléfono, yo te tengo que devolver este teléfono. Pero como hay bienes fungibles, esto es, el dinero es un bien fungible. Fungible significa que le puedo devolver no el mismo, el mismo bien que me dieron, sino que le puedo devolver otro exactamente igual. Dinero, los cereales, eh, hay muchos bienes que en, en definitiva no importa, eh, no, no necesariamente tiene que ser el mismo bien que le dieron, Aparece el concepto de depósito irregular, que lo inventan los romanos, todo el mundo lo siguió, y el depósito irregular significa que eh, cuando ustedes me entregan un bien, yo lo tomo en propiedad, hago lo que quiero con el bien, pero me comprometo a devolverle la misma cantidad de bienes cuando tenga que devolvérselo ya no es el cuadro de, de Picasso que depositaron en mi museo, o, o el bien, el automóvil que, que, que depositaron en mi, en mi cochera, sino que es dinero, y el dinero es fungible. Entonces, fíjense, eh, tomé una definición de un tratado de, de derecho mercantil español, eh, contrato de depósito bancario, aquel por el cual el banco recibe de sus clientes sumas de dinero cuya propiedad adquiere, comprometiéndose a restituir otro tanto de la misma moneda en la forma pactada. Eh, es claro que el, el, el banco recibe en propiedad, y si recibe en propiedad y puede negociar con su cliente qué va a hacer con el dinero, ¿cuál es el motivo por el cual se le impida prestar ese dinero? No, eso es lo que yo planteaba con Huerta de Soto. Y fíjense lo que dice Huerta de Soto, pues Huerta de Soto les dice... No, Yo acepto que en el, el, el depósito irregular reciben el dinero en propiedad, pero no pueden hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Entonces Huerta de Soto dice, por eso al depósito de bienes fungibles, que conserva las características esenciales del contrato de depósito, al variar uno de sus elementos característicos en el contrato de depósito regular o de cosa específica, la propiedad no se transfiere, sino que sigue teniendo un depositante, mientras que en el depósito de bienes fungibles puede considerarse que la propiedad se transfiere al depositario, se le da el denominado depósito irregular. Sin embargo, hay que insistir en que la esencia del depósito sigue siendo inalterada y que en los depósitos irregulares participa plenamente de la misma naturaleza esencial que todo depósito, que consiste en la obligación de guarda y custodia. Mentira, ustedes van al banco... Con 100 quetzales dice al cajero mire quiero que ponga este dinero en mi cuenta corriente el cajero agarra los 100 quetzales los pone en un cajoncito y les da un certificado mientras ustedes están guardando sus documentos en un costadito viene el de atrás de la fila y dice quiero retirar 100 quetzales saca el billete de ustedes y se lo da y ustedes empiezan eh se lleva mis quetzales se lleva mis...". no tiene ninguna obligación de guardarlo de mantenerlo en custodia ni nada Hace lo que quiere el banco con los 100 quetzales. Lo único que el banco les da a ustedes es un certificado por el cual cuando ustedes se lo presenten, el banco tiene que darles 100 quetzales. No importa de dónde lo saquen ni de quién hayan sido. Entonces, esta tosudez de pensar que hay una diferencia eh, por la cual los bancos... Además, la pretensión de esto es el banco tiene la obligación de tenerle su dinero en una cuenta corriente, de conservarlo, de correr todos los riesgos, de pagar todos los costos, pero no puede usar el dinero para, para tener una renta. ¿Cuál es, el, es una sociedad de beneficencia el banco? Eh, entonces, eh, obviamente no resiste mucho análisis, pero eh, hay una todavía una cantidad de. parece de... Claro, seguro, pero el día de mañana cuando los bancos acepten cuentas en bitcoins, digamos de, de, de depósitos en bitcoin, una vez que el banco lo recibió con el bitcoin se lo transfiere a quien quiere, con la con la responsabilidad de que cuando vos le digas bueno, ahora devuelvo de mis bitcoins. ...tenga que tener Bitcoins para dártelos. Es, en el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que todavía, que yo sepa, no hay operaciones de, de crédito en Bitcoins. Que, que yo sepa, o si las hay, deben ser... Eh. los, los exchanges, los que te venden y te Sí, es que hay dos formas. Está la, la, la billetera fría, la de la monarco. Esta sí, tú tienes un, un USB y ahí están claro, tu, tus ritmos, ahí están tus monedas, y si lo pierdes, pues lo perdiste. Sí, eh, te el libro por... Exacto, o sea, si tú, cualquier cosa, esa es tu responsabilidad. Entonces, esas son las frías, lo que se le llama frío, lo más seguro que hay. Y es... mientras no se rompa. Exacto. <risa> Luego están las exchanges, que tú tienes una billetera digital. Mm. Ahí es la experimentación de lo que sucede con el tema del, del dinero. Muy interesante, porque hay exchanges que sí han usado ese dinero, de manera irresponsable, y hace esta semana, la semana pasada quebró una y fue horrible, entonces ahí sí hay cierta, porque si sí hay opciones de que te presten dinero, con un, ellos te llaman colateral, que es que tú pones tu plata o tú pones tus monedas y te, te prestan dinero, cuando hay fluctuaciones te dicen que tienes que poner más plata o liquidan, exacto, o liquidan tu tu posición y te quitan la plata para garantizar eh, lo que te prestaron. Y la otra es una donde te dan intereses y no te lo dicen, pero uno sabe que están usando tus criptomonedas para hacer trading, Exacto. hacer intercambios y con esto ellos quedarse en una parte y pagarte lo que te están ofreciendo. El Entonces el staking, dices, perdón, el staking. Eh, esa es una, y aparte es otra que también se le llama ahorro, porque son sí, diferentes. Mí, en una tú pones en el, en el protocolo o en, la, o en el que está haciendo la moneda, ahí tu, tu staking, y ahí lo dejas. lo otro es que tú lo hagas en el exchange y ellos ya se hagan trading o hagan el. Eh, o sea, no sé qué harán, hagan sus movimientos. Si es de transferir la propiedad para que puedan. Exacto, básicamente tú estás. Estás usando como un sistema bancario, pero Bien. con residuos. Bien. Bien. Sí, hay, hay muchísimo que hay que, ver, que desarrollar. Está recién empezando todo esto y muy interesante. Bueno, nosotros ya se nos fue, nos bueno, pasó el tiempo. La próxima vez ya vamos a entrar con la responsabilidad estatal por la inflación. Vamos a tratar justamente la responsabilidad de los funcionarios y, y este, para cómo paso previo a por qué hay que colgar a los funcionarios del Banco Central que emiten de más.